Hay algo que te quiero decir Baby yo nací para ti Tú eres mi razón de vivir No quiero perderte hay algo que te quiero decir Baby yo nací para ti Tú eres mi razón de vivir Y no quiero perderte Ya pasaron más de las dos Yo sigo pensando tu amor Las heridas ya se marchó Ya curaste a mi corazón Alegría y mucho dolor Diste todo a mi corazón De colores ya mi mundo Blanco y negro sí si se marchó Yo sé que no soy Siempre entiendo a tu corazón Recuerdo mi memoria ya así se guardó Salida de noche, eso recuerdo Baby, yo sé que yo no soy perfecto Pero cada día yo lo intento Recuerdo nuestro comienzo Quiero poder sentir de nuevo tu piel